Aló, Esto ya se acabó, las cosas no funcionan, Yo. entiende, tú sigue tu camino y por favor ya no me llames, eso también es difícil para mí Santal, lo que en mí causaste, escucha, de verano a invierno Cambiaste mi temporada Esto no es ajedrez pero cambiaste mi jugada Mi mente aún te quiere, tengo tu imagen grabada Y aún así piensas que yo no te amaba y te fuiste Diciendo que ya no es lo de antes Y yo me sentí tan insignificante Dejaste en mi corazón un sentimiento grande Y lo siento, pero ahora reviento los parlantes Pero ahora no siento nada, la vida no es un cuento de hadas Como lo pensaste, lloré en la madrugada Lo saben mis camaradas, ay lo que en mí causaste, pero ahora no siento nada La vida no es un cuento de hadas como lo pensaste? Lloré en la madrugada, lo saben mis camaradas hey. Lo que en mí causaste Es que yo por ti cruzaría hasta la frontera Quería escribirte y no encuentro la manera Mi cuerpo vive en una constante guerra Mi mente ya te olvidó Pero mi corazón te espera y espera Que hay algo que te tengo que decir Que estaba caminando por el parque hoy día y te vi y me iba a acercar a ti Pero es que te vi tan feliz Por eso es que te escribí Quería preguntarte cómo va todo por ahí ¿Te acuerdas que te dije que siempre estaría pa' ti? Solo quería recordarte la promesa que no cumplí Y es así, discúlpame si es que soy muy frío Es problema del mundo, no es problema mío Desde que te fuiste ando un poco vacío Y pelear por ti es mi único desafío Y me río de aquel que diga que el amor es hermoso De aquellas parejas que siempre son tan melosos. Pero ten cuidado con los abrazos de gozo Que puedes acabar saliendo sin piernas y sin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 en mí causaste